¿Qué juego estaría bien, amigos? Yo creo que uno de terror no estuviera mal, pero también me gusta vivir, ¿sabes? Entonces no sé si sea buena idea jugar Roblox. ¿Qué es esto? ¡Escóndete, de banana! Completa acertijos ocultos y escapa cuando se abran las salidas. ¿Podrá sobrevivir al plátano asesino? No, no mames, parece un minion, güey. Si me llega a pasar algo malo, no creo que me asuste, pero si me llego a asustar, va a ser culpa tuya, ¿ok? Quiero que lo sepas. A ver, ¿cómo jugar? Esconderse del plátano, no te comas, tu brillará cuando el plátano esté cerca Completa rompecabezas para tomar tiempo fuera de control Ok, bueno, no creo que esté tan complicado este juego A ver, voy a seguir a este güey Se ve que tiene experiencia Verga, verga, verga, verga, verga, verga Verga, verga, verga, Igual el juego, o sea, tiene ciertas cosas que Agarra los pasteles, güey Pero yo me tengo que esconder, ¿no? Apenas empezó ya me esté. ¿Qué es eso? Pero peligro, no existe la banana, ¿no? Igual la banana es como que no inventó el gobierno Como Santa Claus, escapar escapar. ¿Cómo que escapar? ¿Cómo que escapar? que ¿Escapar de qué? ¿Fue comido? ¿Comido por qué o qué? Corre, corre. ¿Y ya? ¡No, pinche juego raro! <risa> Igual y le damos otra oportunidad, ¿no? Igual le damos otra oportunidad. Pero hay que jugarlo en primera persona, si no, ¿cuál es el puto chiste? Oh, mira, que hay un pastelito. Dos, yo ahora un... van hasta aquí. ¡Vete a la mierda! ¡¿Sí existe! ¡Ah! Sí existe, sí existe, sí existe! ¡No, MAMES SI sí existe! a la cola! ¡Vete a la cola! ¡Ya! ¡Ya! Por favor! ¡Ya lo no quiero! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! Me escondo Oh, la mierda ¡Ah oh, la mierda Toca mi pulso Igual y la banana Nomás nos quería asustar al principio Y ahorita ya Ya es como que Como que pues ya no está, ¿sabes? O sea, como que Dijo ya, ya jugué Ya los vi Ya me voy yo siento que podría llegar a pasar, eh O sea, no tiene que ser a fuerzas de que la banana No, es pendejo, no hagas eso <risa> No es a huevo que la banana haga todo, ¿sabes? O sea, la banana a, a, a lo mejor y ni sabe que estoy aquí O sea, a lo mejor y está perdido Ya se aburrió Se salió O sea, hay que pensar en cosas chingonas Hay que pensar en cosas chingonas Unos momentos después Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar juego pendejo No mames, se comió a mi compa Y si no salgo en un minuto, ¿qué pasa? ¿Me muero? ¡Oh! Es oh, que... ¡Vete a la mierda! Escapaba, no la te ve. Puta, puta, puta, puta, puta. Pero en primera persona... ¡Ah! No pasa nada. ¡Ah!